Hola amigos, yo soy Cerecero y el día de hoy estamos en una reta muy especial que organizó Medio Tiempo y EA Sports. Estamos aquí en las oficinas de EA y aquí estamos con el ganador de leyendas, Food MT, que fue un concurso que organizó Medio Tiempo y que ya por haberlo ganado se llevó a, a Patrick Clybert, la leyenda para su equipo de Foot. Y el día de hoy viene por más, viene por todo, viene por Hernán Crespo, pero vamos a tener que hacer una reta de por medio, es un 2 de 3 y el que gane se lo lleva. Entonces, ¿se podrá llevar a las dos leyendas? Ya se llevó a una. Vamos a ver si puede. Bueno, estamos aquí con Alan, el ganador de Medio Tiempo de Food, Leyendas, MT. Hola, Alan. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues aquí ya, listos para, para el reto. ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso, pero voy por las dos leyendas. Ah, ¡Híjole! ¡Híjole! Yo ya perdí jugadores ahí, este, en el canal se han visto los videos. Me perdí la otra vez a, a, mi, a, mi querido, a mi querido Falcao. Espero que podamos ganar la leyenda el día de hoy. Oye, Alan, platícanos, ¿cuál es tu gamer tag y qué tuviste que hacer para poder eh, ganarte a Clybert y para poder estar aquí el día de hoy? Bueno, mi gamer tag para todos los que quieran agregar es Osornio23. Eh, la promoción consistía en retar a un amigo y el que tuviera como el mejor reto era el seleccionado por medio tiempo. Ok, resultaste ganador. Eh, aquí, este, mi amigo Alan tiene un equipo super padre de foot, entonces si quiere echar la reta con él, juega con la Liga Inglesa, me estabas diciendo, ¿verdad? Sí, con la Baker Premier League. Ahí si sí quieren agregar. Osornio23. ¿También hace retas por jugadores o no, no te animas a...? Si quieren, sí. sí. Acostumbro. Monedas o jugadores, lo que quieran. <risa> Bien, entonces, pues vamos a empezar el reto. Eh, vamos a ver cómo nos va. Mucha suerte. Suerte, Alan. Este... Híjole, venga, vamos. Ya estamos listos para el partido. Va a ser Real Madrid contra Real Madrid. Eh, pues bueno, este... Mucha suerte. <risa> suerte, Alan. Eh, es un 2 de 3. Si no me entendieron, es un 2 de 3. El que gane dos partidos de 3 se lleva a la leyenda. Entonces, pues, vamos por Crest. No! Yeah. ¿Qué ahí. ahí? Uy, ¡Cuid, buena! ¡Cuid, buena! ¡Cuid, buena! ¡Cuid, buena! Señala al final del partido que termina con 2 a 1 <risa> Antonio Ruiz, quien entra finalmente. Un delantero, un delantero, mete a otro atacante, le entra dos. Penal, penal, penal. ¡Penal, penal, final, final, penal final, ¡Dios mío! ¡Ay! Pues se quedó uh. muy de puta Sí se quedó hasta atrás. <risa> ¡Ay! Se volvió loco Se volvió loco Se volvió un golazo Se un golazo ¡Me voy! ¡Me retiro del FIFA! ¡Me retiro del FIFA! No manches. ¡Qué buena, eh! ¡No manches! Vamos al partido decisivo. Tengo que comer algo porque esto está muy intenso. Una sopa. <ríe> eh, bueno, pues este. Se decide todo aquí, no hay más. Uh uff. Uh. ¡Ah! Uh. Oh, ¡No! manches! Uh. <tose> Oh, ya te oh, digo! No, está. Es un Sí, es un tutorial de cómo hacerlo. Y la bola acaba en manos del oponente. Puede aprovechar el espacio. Qué buen disparo. Gol. ¡Ay, uy! un te va, Black? Muy buena la nomás, Estuvo muy cañón, eh. Bueno, pues fue una, una de 3 bastante duro. Eh, la verdad es que sentí que me sentí contra las cuerdas después del primer partido. Después tuve que hacer unos ajustes en mi alineación. Y afortunadamente ya el juego fluyó un poco más rápido. Y el, el, el primero que gané eh, pues fue por detalles. Pero, ¿cómo te sentiste, Alan, en, en, en, este, en estos juegos? Este, bueno, estuvieron muy duros, fueron juegos demasiado parejos, se definió por, por pequeños errores, o pequeños aciertos y la verdad estuvieron muy buenos. Sí, estuvieron súper intensos y el último ya, el, el definitivo, pues la primera jugada fue un penal y bueno, ya con eso se abren muchos espacios y, y fue bueno. Tuviste la primera también, ¿te acuerdas ese tiro? Este, creo que fue Müller. El de Müller que pasó apenas un costado. Yo la vi adentro, eso dije, che, y como se pasan despacito y abajo eso se meten. Pero bueno, fue una super eliminatoria, este, pudimos quedarnos con, con Crespo, pero Alan no se va tampoco triste porque ya tienes a Clybert y ya quedamos que vamos a jugar en, con nuestro food contra el de contra el, leyenda contra leyenda. Leyenda contra leyenda, a ver, <risa> por apuesta. A ver qué pasa, sí, vamos a meterle ahí feeling también para ponerle sabor y queremos también agradecer mucho a, a y a medio tiempo porque nos hizo el favor de regalarnos estos balones que están muy padres, de Nike. Ahí lo voy a tener en mi coche para cuando se ofrezca la reta. Hay unas dominadas. Ah, pues como mi video pasado que... <risa> para practicarle. Alan, pues gracias. Eh, gracias a medio tiempo ahí por, por esta, este tipo de concursos y de dinámicas que están muy divertidas. Y pues ya saben, eh, si les gusta el FIFA, aquí estamos en Fifásticos. Y muchas gracias. ¿Nos puedes mandar un saludo para Fifásticos, Alan? Este un saludo a todos los, los televidentes, los usuarios de, de Fifástico. Y ya, ya saben si quieren agregarme o a 23 y a seguir practicando FIFA. FIFA, FIFA la vida. La vida.